Vamos a ir a configuración, vamos a bajar del todo hasta haber avanzado, le damos a la flecha izquierda o el triángulo ese, bajamos hasta encontrar ahí, acceso anticipado, activamos el interruptor. Bien, pues ya podemos ver aquí Chasony y lo que es ChasGPT. Vamos a probar ChasGPT primero.